Hola, un saludo a todos. Hoy es martes, un día especial, especial WordPress y triple especial porque hoy hablamos del evento que vamos a celebrar en Marbella el próximo eh, 30 de mayo, la WordPress Meetup Marbella segunda edición. ¿Y eh, qué podemos hacer? de hablar esta noche, Yolanda? Pues creo que esta noche tenemos aquí, a vamos a reunir a todos los ponentes que van a formar parte de la, de la WordPress Marbella, con lo cual vamos a tener una pincelada de lo que nos espera, lo que nos espera ese día. Ya, entonces recordarle a la gente que como siempre en Hanauton están las redes abiertas para que puedan hacer consultas, preguntas, lo que quieran. Eh, que si es a través de Twitter que utilicen nuestro hashtag, eh, Hanauton, a través de Google Plus de YouTube, de vamos, de Facebook, de todas las redes. Y nada, pues que aquí eh, la gente que ha estado viendo que van a estar los nueve ponentes de la WordPress Marbella, verán que no están todos al completo porque Hangout no nos permite estar todos, ya nos gustaría hacer una parte aquí con múltiples personas, pero que tranquilos, que ahora tenemos a una, a una representación de los ponentes y que vamos a ir entrando en tandas para ir hablando con todos ellos, o sea que vamos a tener a los nueve ponentes de, de la WordPress Marbella y nada, pues a pasarlo estupendamente. Bueno, yo creo que, que, que vamos a ser un poquito desatentos, en lugar de darle la palabra a nuestros ¿Sí? especiales de esta noche que son Andy Camino y José Antonio, yo creo que, que toca darle la palabra a Pedro porque él fue el, el iniciador de, este, de estos especiales de WordPress en Hanauton y al mismo tiempo es la persona que, que tomó la bandera este año para, para hablar de la mitad de Marbella. Entonces, si. Pero si eres tan amable de contarnos un poco que es una mitad y una mitad de WordPress y por añadidura la de Marbella que tiene después. Muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Pues nada, bueno, no, esta no. pregunta, reacción, no me habías avisado, ¿eh? Nunca avisamos. Bueno, va. A ver, ¿qué nos cuenta? Bueno, venga, pues eh, el año pasado se organizó, se organizó una Meetup de WordPress en Marbella, organizada por Roberto Miralles, y este año, pues bueno, nos dio el testigo a nosotros, eh,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 Y sobre este tema, eh, quería hacer una pequeña puntualización y es sobre que normalmente cuando se hace una recogida de alimentos, pues eh, la gente normalmente pues trae arroz, trae fideos, espaguetis y demás. Esta vez a ver si todos podemos hacer un pequeño esfuerzo y en vez de traer este tipo de alimentos, eh, casi que mejor traer alimentos ya preparados, por ejemplo, pues una lata de lentejas, de judías, latas de atún, o sea, comida que esté ya preparada porque en muchos de los casos eh, la gente no tiene ni, ni, ni, ni electricidad ni, ni manera de incluso de, de hervir un poco de agua para hacer un, unos espaguetis, entonces... Eh, mucho mejor eh, llevar alimentos ya preparados, latas, eh, leche y cosas así, pues que se puedan abrir y servir. Sí, pues me parece un excelente consejo, la verdad, porque muchas veces nos encontramos a la salida de un súper y demás gente recolectando... Reco reco reco Alimentos, y, y es un detalle importante de que sea un alimento preparado, porque todos recurrimos a unas legumbres, pasta, y demás, y no pensamos la gente que ni siquiera tiene electricidad. Pues, oye, me, me gusta mucho la idea. Eh, Marcos, tú eres el, el, el otro coorganizador, -co porque somos varios, y, y tú y Pedro compartiste la experiencia del año pasado. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué te sacaste de positivo del pasado que te has hecho repetir este año, Bueno, de, de positivo siempre muchas nuevas relaciones profesionales, con, con, con ponentes, con gente que te aporta, eh, eh, tanto profesionalmente como, como desarrollador, eh, eh, con, lo, con los ponentes y... y algunas relaciones con, con nuevos clientes, pero sobre todo yo de este tipo de eventos me quedo con el networking que generan entre, entre nosotros, que siempre es bastante constructivo. Como me has pillado traición, no te cuento más. Aquí pillamos a traición de todo el mundo, o sea, con el tiempo que llevamos preparando de traición, ¿no? o sea, ¿qué, va, este, eh, ¿Qué va a ser Wordpress Marbella? ¿Qué va a ser Wordpress Marbella, Marcos? Bien. No, que digo que qué va a ser WordPress Marbella, que ya no lo sabemos de memoria, pues va a ser mucho WordPress, va a ser e-commerce, va a ser networking, van a ser sorpresas y va a ser pasárnoslo muy bien. Y bueno, recordar a la gente, antes de que ya entremos en materia lógicamente con, con los ponentes, que hasta las 12 de esta noche, es decir, a las 23.59, se cerrará un concurso que está en marcha con cinco entradas para ir a la WordPress Marbella. Entonces, si queréis participar en nuestras redes sociales, está, o hay tanto el enlace para entrar directamente a la landing page donde está toda la información, como un código QR. Lo escaneáis, dais al link y podéis participar en el sorteo. Pero ya digo, hasta las 12 de la noche y mañana ya daremos a conocer a, la, a los ganadores de las cinco entradas. Y ya, visto esto y ya he entrado en materia de lo básico, creo que ya tenemos que ir dándole paso, lógicamente, a, a los ponentes para que nos digan un poco qué, qué va a encontrar la gente en WordPress Marbella. Y, bueno, pues aquí nos establece el orden alfabético Google, ¿no? O sea, directamente, y creo que Andy, pues, nada, que lo primero es darle la enhorabuena porque ha sido recientemente papá. Y, nada, te toca a ti abrir el frente de decirle a la gente qué, o sea qué se va a encontrar en la WordPress Marbella y por qué tienen que ir a ver tu, tu ponencia. Bueno, pues, gracias por la bienvenida. Efectivamente, he sido papá. Eh, mi niño come mucho, llora mucho y, y duerme mucho. O sea, todo va perfecto. Y respecto a la respecto a la al evento de Marbella, pues como su propio nombre indica, WordPress Marbella, pues habrá mucho WordPress y mucha Marbella. El año pasado eh, duró algo menos, este año tiene más duración. Básicamente es un evento donde nos reunimos unos cuantos que nos hemos preparado algunos temas. A mí me ha tocado hablar sobre cómo montar una tienda online con WordPress, que como bien sabéis con WordPress también se puede. Y después de hablar las charlas y esto, pues eh, vamos a comer juntos allí. Tengo entendido que nos van a preparar algo de catering y, y ya está. Y eso es lo que vamos a hacer. Hablar de WordPress, comer, reír y divertirnos. Y saber cómo montar una tienda online con WooCommerce, ¿no? Que es directamente ¿no? la parte que vas a, vas a explicar tú. Sí, básicamente para yo poder explicar cómo se monta una tienda online necesitaría algo más de media hora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 porque realmente hacer eh, esta, una instalación en 30 minutos, aunque tenga un pelín de truco, y en, además dejar toda la información para que el siguiente ensayo eh, tranquilo, pueda madurar lo que ha aprendido eh, en la charla y, y comenzar él por su cuenta, pues a mí me parece genial. Y hay, hay una parte que siempre se suele olvidar, que es cuando alguien comienza un proyecto y es la parte legal. Y entonces en, en la Meetup de Marbella, Wordpress mitad Marbella, pensamos que ya que el tronco común de todas las charlas es la parte legal, pues invitamos a, a Camino, a Camino García, muy buenas noches Camino. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y el 30 en, en Marbella. Y, y Camino creo que nos va a dar el... ...dibujar ese marco legal que es necesario para cualquiera que, que se inicia en una actividad de e-commerce, ¿verdad Camila? Así es, pero vamos a intentar hacerlo de una forma que sea un poquito más eh, atractiva. Siempre se ve la parte legal como el, eh, digamos, la, la, la parte de, de obligado cumplimiento. Vamos a darle un poquito la vuelta y vamos a utilizarlo como una ventaja competitiva para que los contenidos que incluyamos en WordPress sean no solamente de calidad, sino que además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 Una puntualización que yo, yo quiero remarcar un poquito más. No solo es importante lo que tú vas a contar para eh, quien vaya a iniciar una actividad, tenga un proyecto sino para cualquiera que lleve ya un montón de tiempo con su actividad o, o cuatro meses. Porque lo que se va a encontrar es que piensa lo mejor, que, su, que cumple con la ley y sin embargo no la cumple y las consecuencias pueden ser graves, ¿verdad Camino? Efectivamente. No solamente el que va a iniciar esa actividad, sino el que tiene una tienda online, por ejemplo, desde hace algunos años. Las condiciones generales de la contratación han variado sustancialmente. Vamos a hacer una revisión práctica, desde un punto de vista absolutamente práctico, de, en el proceso de compra online, qué se debe tener en cuenta desde cero y qué se debe tener en cuenta en el caso de que ya tengamos una trayectoria en el proceso de venta. Qué se ha modificado y qué tenemos que cambiar en nuestros requisitos legales. Uh -huh. a, mí, a, mí me encanta la, a mí me encanta el tema, pero claro, yo juego un poco con, con, con un cierto vicio por, el, por los temas jurídicos y, y la verdad que ese día estaré, estaré atento a todos Esta ponencia especialmente prometo repasarla en vídeo Porque eso es una cosa que no le hemos dicho a, a, a la gente que nos está viendo ahora O que pueda escuchar después el audio, que lo subiremos a, a ebooks y es que eh, no vamos a hacer un directo salvo una pequeña sorpresa, no es sorpresa, si vais a la web, www.pmarbella.net, encontraréis toda la información de lo que estamos comentando ahora. Y eh, ahí en el programa hay una sorpresilla hacia si la tarde, hay una posibilidad de participación desde las redes, pero vais y la veis, por favor. Y, y a, eso lo hago cuando estaba comentando que no vamos a hacer un directo, porque entendemos que, que el verdadero sentido de una mitad es conocerse, saludarse, eh, estrechar lazos y, y oye y hacer negocios si se puede y demás. Como mínimo, desvirtualizar a mucha gente, que ya es algo importante. Pero, sin embargo... Todas las ponencias van a ser grabadas en días posteriores, según vamos con nuestra actividad, las subiremos y las pondremos a disposición de todos con la licencia de CC BY SA, que podéis utilizarla libremente, disfrutarla sin tener que pagar derechos. Y Pedro, te doy la palabra porque yo creo que debes presentar a alguien más. Sí, está aquí con nosotros José Antonio Ruiz que es un administrador de, de sistemas y bueno eh, José Antonio nos va a traer un, un tema bastante interesante eh, eh, que es eh, la integración de WordPress con plataformas de rentabilización eh, o sea es eh, prácticamente pues, técnicas y modelos eh, que podemos aplicar a, a nuestros negocios eh, José Antonio buenas noches cómo estás cuéntanos un poquito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 terminaré con temas un poco más avanzados para el que sea desarrollador técnico y aún no se haya eh, decidido a, a empezar a sacar partido económico de, de su sitio web. Entonces, pues eh, espero que, que cubra un poco todos los perfiles desde de iniciación hasta más avanzado, viendo todas las posibilidades de rentabilización del sitio web. Y, y José, ¿y para qué niveles? es como eh, Niveles de usuario, desde el que no tenga ningún tipo de conocimiento técnico, eh, que esté empezando ahora con WordPress o incluso no haya empezado con WordPress, al que ya esté eh, con algún sitio en internet y no se haya planteado esa posibilidad de, de empezar a rentabilizar el sitio web, al menos para costearse el hosting y el dominio de, de ese sitio web y para el que ya sí sea un nivel técnico más avanzado y qué posibilidades puede encontrar en Wordpress como CMS para empezar a sacarle el máximo partido a, a nivel económico. Estupendo, o sea que va a estar bastante completito, ¿no? Va a llegar a, a todos, a todos desde cero a, a incluso gente que está más avanzada. Pues estupendo, pues Antonio, esperamos... A, vamos, a todos los tele... niveles... <risa> Toda la gente va a ganar un poquito. Hombre, no, pero lógicamente que a todos los niveles que la Wordpress Marbella que la gente no piense que lógicamente es solo para programadores o, o gente como muy, muy entendida ya y que está muy metida en el mundo Wordpress, sino que está para todos los niveles que como están viendo aquí ya en la primera tanda de ponentes, que va a estar equil equilibrada la cosa, ¿no? Para que todo el que se quiera poner a, a punto con esto, o sea, va a tener la oportunidad. Y todo el que quiera aprender, que ya sea profesional de ello, Seguro que va, a coger, que va a coger cosas cosas nuevas, o sea que, que directamente. Y bueno, vosotros tres habéis ya hablado de vuestras ponencias, pero habéis visto el cartel de ponentes que tenemos. O sea, vosotros como estamos diciendo lo de aprender, también supongo que tendréis motivación no por, por aprender en las ponencias del resto de compañeros. No sé, hay los, los apartados que a vosotros también nos motivan de decir, no, si es que voy de ponente, pero es que me voy a poner las pilas con... Tenemos para todo, tenemos SEO, tenemos diseño, tenemos de todo. Yo en mi caso, imprescindible, porque nuestra parte legal muchas veces se complementa con, lo, con, con la otra parte, con, con los avances y con las novedades a nivel técnico, a nivel de diseño, etcétera, a nivel de marketing. Y para nosotros es fundamental conocer esa otra parte a la hora de poder hacer un asesoramiento que sea completo. Uh -huh. yo, yo hay una cosa que me gustaría remarcar, sobre todo pensando, porque la gente que ya ha estado en una mitad o ha estado en una Work camp, o en algún evento parecido, eh, ya sabe la dinámica que se crea más allá del escenario. Yo sí invito a la gente que tenga la posibilidad de bajarse el 30 de mayo a Marbella a que pruebe la experiencia. Realmente, eh, debo reconocer que, que soy un cierto novato, pero me metí eh, por primera vez en mi vida en un, en un evento de este tipo, precisamente, por Andy Actitud Social en Málaga, y la decencia fue tan, tan, tan, tan buena que desde entonces no he faltado, creo que a ninguno ha podido acercarme. Y es que no es un sitio donde tú cuando vas, entras, no sé, como apartado, te cuentas una historia y te vas. Eh, es una auténtica comunidad de gente donde tú le preguntas a alguien, te encanta la charla, te encuentras en el pasillo, te hablas con él, eh, si se da la ocasión, con la comida Y esa experiencia, eh, yo recomiendo a cualquiera que no la haya vivido. El que la ha vivido, no hace falta que le diga nada, porque seguro que está Pero el que no la haya vivido, sí le recomiendo que, que pruebe. Y me gustaría preguntarle antes, que antes ha sido muy breve en su, en su exposición. Le voy a preguntarle a Andy, eh, a ver, una preguntilla trampa. ¿Qué es lo que sí. hace que un evento venga o te deje frío diciendo, más uno más? Vale, no es una pregunta trampa, es una pregunta muy sencilla. La respuesta es, tú tienes que identificar el perfil de la gente que va a ir al evento si ese perfil coincide contigo y tú tienes claros tus gustos y si tú eres capaz de darle a la gente lo que a ti te gustaría que el organizador de otro evento al que tú acudes te diera, fíjate la tontería que acabo de decir. Pues simplemente por eso pues suele funcionar, creo que es lo que me preguntas. ¿no? Y aparte, por complementar un poco más la respuesta, yo creo que la clave de este tipo de eventos o conferencias hay dos claves. Cada una de las ponencias y cada uno de los ponentes vamos a intentar cumplir dos objetivos. Si alguno no está de acuerdo, pues puede eh, exponer otro objetivo. Los dos objetivos son pasártelo bien, hacer que la gente se lo pase bien eh, y el segundo objetivo es ofrecer cosas que le sirvan a la gente, que sean útiles. Si cumples uno de los dos objetivos y no el otro, pues muy bien que lo hagas, te quedas a media. Entonces mi objetivo es, siempre que preparo una conferencia, es Hacerlo de forma amena y que al final de la conferencia, tanto ya sea por el vídeo que queda grabado o por la documentación que compartes o por las preguntas que el público genera o por todo el foro que allí se genera, que de una forma o de otra la mayoría de la gente diga, pues esto me sirve. Yo ahora cuando llegue a casa me voy a poner y voy a montar mi tienda. Voy a llegar hasta el final o no, dependiendo de mi nivel, pero la voy a montar y, y la voy a intentar y, y esas son las dos claves. Yo destacaría otro aspecto fundamental, quizás, de, de este tipo de eventos y es el, el turno de pregunta del asistente. Eh, es súper enriquecedor el hecho de asistir al evento y poder preguntar en directo cualquier duda sobre lo que se está hablando o cualquier problema que te haya surgido. Eh, siempre va a encontrar alguien que te lo pueda resolver y te vas a ahorrar un montón de tiempo buscando soluciones por internet o, o, o intentando localizar algún otro tipo de solución. Sí, del, del turno de preguntas es fundamental porque bueno, yo lo sé perfectamente porque en, en actitud social, en el congreso siempre procuramos que el turno de preguntas sea lo más grande posible, hasta incluso llegar hasta el 50% de la exposición. Muchos de nosotros profesionales de internet hemos acudido a un congreso donde nos prometían eh, que grandes directivos de grandes empresas nos iban a abrir los ojos. Luego han llegado unos señores con corbata, con chaqueta. Nos han contado una historia, han terminado ellos de hablar, se han ido, no les hemos podido preguntar nada y lo único que han hecho es hablarnos de lo muy bien que les va en su empresa y de lo buenos que son. Y sin embargo, en un, en un evento como este, en Ita WordPress Marbella, pues el planteamiento de la filosofía es radicalmente distinta. Allí será complicado encontrar a alguien con corbata, la mayoría somos frikis, en el buen sentido de la palabra, somos trabajadores, somos gente que nos pasamos 10 o 12 horas diarias sentados delante de un ordenador. Por eso este tipo de eventos los lo cogemos como agua de mayo, porque es un día que dice, pues hoy el ordenador lo dejo aparcado, voy a hablar con seres humanos. Y al final terminas hablando de lo mismo y terminas gestionando lo mismo. Pero esas interacciones y esas preguntas, y cuando tú estás oyendo una ponencia, la pregunta que hace tu compañero de al lado, resulta que también te sirve a ti y viceversa. Así que totalmente de acuerdo. Las preguntas y las respuestas son fundamentales. Sí, porque la ponencia, como tú dices, luego se puede rescatar, como se quedan colgadas las ponencias, se pueden rescatar y todo eso, pero lo que te llevas del apartado de las preguntas ahí hace más enriquecedor todo, o sea, se amplía todo, ¿no? Y lógicamente el momento del networking que se aprovechan pues esa, o sea, todo el evento en sí, ¿no? Desde que te estás sentando al lado de alguien, estás aprovechando todo todo eso, pero bueno, que, que en el momento de desayuno, en el momento de la comida, pues estás estableciendo todos esos vínculos como te estás diciendo para afianzar para todo ese tipo de cosas. Pues como hemos dicho eh, previamente, eh, esto va a ser un hangout carrusel muy especial porque ya, digamos, han expuesto los primeros ponentes un poco, pues... Eh, que podemos esperar, ¿no?, en sus en sus charlas y en sus conferencias, un poquito, porque hay que dejar, <risa> o sea, hay que incentivar un poco a que lógicamente descubran allí todo lo que va a envolver a cada una de las ponencias y ya se están incorporando poco a poco los ponentes de la segunda tanda, con lo cual creo que ya vemos por ahí que Ángeles está ya subiéndose a, al hangout, así es que creo que va a ser el, el momento en el que tengamos que decir que ahora Andy Camino y José Antonio se van a pasar al otro lado del directo <risa> para dar pie a a, a los compañeros que van a, que van a retomar la emisión, así es que nada eh, deciros que muchísimas gracias y que lógicamente pues nos vemos el 30 de mayo en Marbella nos vemos el 30 por supuesto el 30 en Marbella hasta luego chicos hasta luego, hasta luego muchas gracias el 30 de mayo en Marbella en las instalaciones de Andalucía Lab, que va a ser allí el lugar donde lo, donde lo celebremos, o sea que, que estarán allí las, las instalaciones todas preparadas, que habrá wifi, siempre decimos las conexiones, las carga el diablo, pero habrá wifi para que la gente pues pueda compartir por las redes sociales todo lo que está viviendo allí, lógicamente, vale, o sea que, que va a estar, va a estar abierto a, a todo, y nada, pues que, que lo vamos a pasar estupendamente. Así es que, a ver si se incorporan todos, ¿no, Antonio? <risa> Sí, acabo de enviar los enlaces a los blogs, aquí nos aparece Rafa, hace un momentito ha entrado Ángeles. Sí, Ángeles no la tenemos en este ahí en la retaguardia. Buenas noches, micros. Rafa. A ver. a ver, sí, aquí está Rafa, eh. no es. Bueno, Yolanda, yo creo que con. con cito un poco las dificultades técnicas que, que suponen un, un hangout y además así en carrusel, vamos a darle unos minutos sin respiros Lógicamente porque sí. se van porque se van incorporando pues eh, ahí... Sí, hay que decirle a la gente lógicamente porque hemos dicho el 30 de mayo pero que no saben que va a ser todo el día o sea, que vamos a empezar a las 9 de la mañana que se van a abrir las inscripciones y que vamos a estar todo el día hasta las 7 prácticamente, que es cuando acabarán ponencias, Hangout en directo, y luego, pues lo de fin de fiesta, se quedan interrogantes porque ¿quién dice que después de un día tan intenso y de tanto networking vayamos a poner ahí el punto final? O sea que se puede alargar, que sepa la gente que va a ser que va a ser todo el día, que están en los perfiles sociales, está compartido el programa oficial y nada, ahora ya sí que como van entrando, aunque tienen aún los micros ahí <ríe> apagados, pero ya pues nada, la, saludar aquí a Amit, a Ángeles y a Rafa que se acaban de incorporar, otros tres ponentes más que van a estar presentes en la WordPress Marbella y que lógicamente tenían que estar esta noche en Hangouton, pues para comentarnos un poquito, ¿no?, de qué vamos a, a ver en sus ponencias. Así es que... Hola a todos. Hola. Bueno, pues a ver. Bueno, yo, yo creo, Yolanda, que vamos a seguir la buena costumbre de orden alfabético, que no, no, no lo somos nosotros los que lo organizamos, sino que es Mr. Google, ese, ese extraño que está arriba, que sabe sí. mucho de nosotros. Claro que, pero es muy extraño al ver los vídeos porque decimos que ponemos el orden alfabético, pero luego al ver los vídeos la gente ve que quien está en el último posición hablando, luego aparece en el vídeo justo al contrario, es por una opción espejo, pero realmente es el, el orden alfabético. Y el orden alfabético empieza por la A, o sea que a mí, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Bueno, pues nada, es comentar un poquito que tú en la WordPress Marbella, creo que vas a hablar ¿no? de cómo explotar el tema del multilingüe, ¿no? a la hora sí. de, de montar un sitio con Wordpress. Pues nada, dinos exactamente por qué tiene que ir la gente a aprender todo esto y vernos allí en la, en la Wordpress Marbella. Bueno, es bastante obvio, ¿no? Hacer una web eh, solo en un idioma no es muy eh, útil. Bueno, es un poco útil cuando puedes hacerlo en multilingüe. Yo voy a enfocar sobre todo en comercio electrónico también. Y también creo que va bien con los demás eh, temas. Y ya está.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 A mí buenas noches, ¿cómo Hola, estás? Muy bien, aquí del de campo sí, de Carlos. Sí, ¿no? Ya te veo ahí. Mí, tú sabes que te van a llover las preguntas, eh, sobre todo en el tema de, de, de WPML y, y WooCommerce. Seguramente te van a caer varias y te van a preguntar cómo, cómo, cómo trabajar bien, cómo hilarlo, cómo configurarlo. Sí. Tú cuentas con eso, ¿no? Sí, mientras no me peguen, <risas> eh, sí, yo, eh, bueno, trabajo en WPML, WPML, llevo el tema de compatibilidad con eh, otros plugins y otros eh, temas y, bueno, conozco bastante bien también las ventajas y desventajas del plugin, de WPML, de WooCommerce también.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 preguntas y ayudar si, si hace falta. La verdad, sí. como ha dicho Andy antes, está guay también ver a todo el mundo. Después la gente se acerca y pregunta y creo que se aprende mucho. Yo también aprendo mucho, siempre. Y, y, eh, y además es una, una muy buena ocasión de encontrarte a alguien que directamente está trabajando con el código de un plugin. Y, o sea, sí. no es algo que te descargas, que miras en un foro, sino que tienes la posibilidad de decir, pues, ¿Por qué no tocáis esto? ¿Por qué hacéis lo otro? ¿Cómo facilito tal cosa? Yo creo que debe ser una experiencia estupenda, ¿verdad? Sí, el por qué, si puedo compartir, si podría compartir la pantalla, hay una lista bueno, interminable de tareas, ¿no? Este es el por qué, esto sí y el otro no. Al final hace falta decidir qué entra y qué queda fuera. Pero claro, siempre añadimos cosas. Y... Además, estaba pensando también hablar un poco de cómo funciona... On The system, ¿no? la empresa, o en general, cómo funciona la empresa de, de nosotros somos 50, trabajamos cada uno de su casa, eh, que hay más empresas ahora que lo hacen. Creo que es interesante también hablar un poquito de esto, cómo esto funciona. Eh, y hay, somos también cinco o seis aquí en España, la mayoría españoles. Oye, pues, es, es, eso sí que, sí que es un aporte extra que a mí me parece muy interesante, porque, eh, lamentablemente eh, situaciones de trabajo a distancia trabajo desde casa o, y cosas parecidas hay muy poquita costumbre aquí. Y, vamos, cuando, cuando y yo por ejemplo nunca nos hemos visto físicamente la gente se queda muy sorprendida sí. y, y bueno, así que me alegro mucho de que parte de la de la, las cosas que nos cuentes el 30 de mayo pues exactamente la experiencia un por la sonrisa tuya que es buena ¿verdad? ¿la perdona? Que digo que por tu sonrisa supongo que eso de trabajar desde casa lo tomas como algo muy positivo. ¿no? Para mí está muy bien. Además ya digo que buscamos eh, personal. Que, sí. No, sí, no digas más, sea. no digas más. Es vale. el 30 de mayo en Marbella. Exacto, el día 30 de mayo en Marbella, o sea, a mí dará todos los detalles del personal que están buscando, el perfil que están buscando y todo, o sea, que directamente... No, serio, tengo orden directa del CEO, del CEO. Que pues genial, nada, o sea, orejas bien puestas, ojos bien puestos y nada, o sea, que, que va a haber allí, nada, un aviso para, se busca, ¿no? Se ofrece trabajo directamente. <risa> directamente. <risa> pues nada, el working va, va a servir para, para, bueno, pues lo estamos diciendo, para mucho, pero en este caso pues para mucho más, o sea, que, que directamente, nada, que se anime toda la gente sí. que, que Amit va a ir a, a, a la casa de, de un empleado por allí. <risa> Bueno, pues también queremos dar las gracias, lógicamente, a Ángeles, ¿vale? Que ya ella ya es una veterana de acompañarnos aquí en Hanauton cuando hablamos de los especiales en WordPress, pero lógicamente ella va a ser una... Va a ser, está entre el elenco de, de ponentes en la WordPress Marbella y, como no, la íbamos a tener aquí esta noche para que nos explique un poco en qué va a consistir su ponencia, que creo que va ahí bastante enfocado por el tema también educativo, ¿no?, de poder explotar el tema de, ¿no?, en Wordpress para formación online. Así es que, nada, Ángeles. Bueno, pues sí. La verdad es que yo ofrecí tres temas y, y bueno, y los otros estaban muy solicitados y al final, pues, uno de los temas que, que ofrecí fue el, eh... el tema de la formación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 Además, bueno, estoy encantada de volver a Marbella. El año pasado fuimos tres murcianos que nos conocimos allí precisamente, Sergio Vázquez, el Manuel Villagordo y yo. Y me encantó el ambiente, me encantó, vamos, ya sabía que iba a volver. Y bueno, pues esta vez a un poquito. Va a ser una cosa muy, muy sencilla, muy en plan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 Perdón, ya la tarde. Bueno. Eh, No, continúe tú, si quieres. No, no, no, no, simplemente le iba a decir a Ángeles que como, como se vuelcan las tornas, que el año pasado ella estuvo en la primera meta de WordPress Marbella, no, asistiendo allí a ver las ponencias, hizo lógicamente networking, o sea, compartió sus conocimientos y siguió aprendiendo y este año está va a vivir la experiencia también pues, desde el otro punto de vista, ¿no? que va a ser como ponente de la WordPress Marbella y compartir con todo el mundo allí. O sea que, como decía antes el concepto Andy, de que esto es como muy abierto, ¿no? que todos aprendemos con todos. Sí, sí, se aprende desde, yo creo que desde los dos lados, ¿no? Yo aprendí desde luego muchísimo. Hay gente buenísima, me gustó mucho también que había un poco, las charlas eran para todos los niveles. Entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió proponer algo respecto a los science themes, porque era entonces, se habían hecho pocas charlas de ese tema y era un tema bastante desconocido. Pero he visto que durante todo este invierno se han, se han dado muchas del tema, con lo cual la gente está más puesta y me parece más, más novedoso esto, ¿no?, del... De la, de la formación online con WordPress, ¿no? Es súper fácil de, de, de utilizar y me parece bueno que va a ser interesante que vamos a pasar la otra vez allí. De hecho he estado que por ahí por algún foro ya se ya se ha iniciado la conversación sobre el, sobre tu tema, o sea alguien ya ha comenzado a preguntar, oye, ¿y esto cómo va y cómo no va? O sea que la conversación se ha generado mucho antes de, del evento. Sí. Sí, no, el carrión ¿no? Es que, claro, como son plugins de pago, mucha gente hasta que no los va a utilizar o si sea, no está seguro, como no puedes verlos por dentro, pues no, no se deciden a comprarlo, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos trabajando en algunos proyectos de estos, entonces estoy los estoy viendo, me ha parecido interesante compartir eso un poco por dentro, ¿no? El, es muy sencillo y es muy asequible realmente, pero... Es verdad que, que ya ha surgido algún tema y yo creo que va a ser algo que va a interesar cada día más porque porque es otra salida también, ¿no? Y ya que todo el WordPress Marbella está muy enfocado a, al comercio electrónico, lo cual me parece un, un gran acierto en, en estos momentos, pues bueno, es un, un aporte más, ¿no? De, un pequeño aporte más. Sí. Pedro, creo que, que te toca continuar. No sé cómo está tu mito. Sí. Genial. Bueno, tenemos también esta noche con nosotros. No es la primera vez. Y también va a estar en, en Marbella el día 30 de mayo. Eh, pues bueno, uno de las figuras, yo diría que más importantes en España por el papel que hace el evangelizador de evangelizador de WordPress. Y bueno, a Rafa nos preguntó de, de, de qué queríamos que hablara, y, y bueno, pues nosotros le, le dijimos que nos hablara del de futuro de, de Wordpress, de un, él nos va a hacer un, una ponencia de Wordpress en el tiempo, un viaje en el tiempo, y bueno Rafa, aparte de capturarme en fotos en mis mejores momentos, <risa> Cuéntanos un poquito de qué va, de qué nos vas a hablar en, en este, este 30 de mayo en Marbella. Bueno, eso de... Es que las presentaciones son un poquito complicadas porque... Bueno, tú me presentas así muy grande y tal, pero a lo que yo hago se le llama ser pesado y tampoco es que a, a todo el mundo le haga gracia, ¿eh?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 de 11 años en 20 minutos, pues hay que correr un poco. O sea, hay que, hay que hacer toda la trayectoria de la historia, o sea, el pasado, presente, y en el futuro yo creo que va a ser el turno de las palabras por todas estas actualizaciones tan recientes, ¿no? El 3.9, uh -huh. 3.91 y ahora el, el, ¿no? la versión 4 que llega a finales de agosto, pues lógicamente creo que muchas de las preguntas van a ir encaminadas ¿no? a, a todo eso que está, que está por venir. O sea que, que directamente. Uh -huh. Muy bien, pues como, como hemos dicho antes al resto de los compañeros, habéis expuesto un poco lógicamente las ponencias vuestras, pero ya habéis visto lógicamente con quién vais a compartir cartel y lo que se va, lo que se va a hablar allí, o sea qué es lo que más os está interesando decir. Bueno, yo voy a hablar de esto, pero lógicamente, o sea, lo que va a contar Ángeles, pues me interesa un montón, o diseño que va a hablar Ricardo, o deseo, o tal. ¿Cómo veis vosotros? de ¿Cómo pinta de interesante para vosotros mismos que sois ponentes? ¿Cómo pintado interesante para vosotros el, el cartel que tenemos preparado en WordPress Marbella? A mí interesantísimo. pues un montón de cracks ahí de los que vamos a aprender muchísimo, seguro. Y como siempre. Y lo que quisiera es animar a la gente de Murcia, que están por ahí diciendo de, de compartir coche, para que para que contacten a través de Twitter o de o de Facebook o lo que sea, que las que hay gente que quiere ir y no tiene y no tiene para compartir, ¿vale? Sí, lógicamente a través de la cuenta de la cuenta de Twitter de WordPress Marbella, lógicamente ahí está los retweets y ese llamamiento para gente de Murcia y alrededores que vaya a viajar a WordPress Marbella. ¿Queréis compartir coche? Pues nada, igual que se está organizando el grupo de, de Murcia y que en la cuenta de te digo de, de Twitter de WordPress Marbella lo van a encontrar, pues que igual que se organiza ese grupo, que si se organiza un grupo desde cualquier otro sitio que hagan ese llamamiento, nosotros lo retuiteamos y que la comunidad WordPress será que se anime a ir desde otros puntos y, y bajar a Marbella, pues sí. lógicamente que el momento networking eh, empieza antes de llegar a la WordPress Marbella. O sea, que Ángeles, como lo ha dicho, se conoció el año pasado con la gente esa de Murcia, está compartiendo también, ¿no?, está organizando el, el viaje para compartir coche, o sea, que, que directamente. Sí, sí. Uh -huh. yo me gusta en este punto recordar que, vale, lo de compartir el coche está muy guay y además eh, se estrecha el lazo seguro horas. Eh, todavía les queda como una hora veinte eh, se habla del director, no de quien pueda escuchar este audio, en el que eh, si busca si la etiqueta, la, el hashtag doble de Marbella o bien el hashtag de Hannah Oton, verá que no un alto retweet por ahí, de gente que está participando en un concurso. Una de los que le hace, aparece la landing page y le queda pues una horita, y todo donde la gentileza de de, de Megatron y de Josfusión aunque yo sé que Pedro le da mucha rabia que lo diga, yo lo digo, eh, se está sorteando una, una serie de entradas y la iniciativa no ha partido de la organización, sino de los patrocinadores. Muchas gracias porque algunos van a poder venir y disfrutar el, del día con nosotros. Y que esa y que esa entradas tiene la misma que cualquier que hubiera adquirido en tiquete, eh, no, uh -huh. tipo de limitación ni cosa parecida. Sí, porque lógicamente la gente que se apura a participar en el, en el concurso, que le queda como una horita y cuarto, pero a esa gente que no ha estado atenta al concurso, que sepa que mañana, como tanto hoy, están las entradas a la venta disponibles, que el precio es muy asequible porque son 15 euros y que encuentra toda la información tanto en la página web de, de WordPress Marbella, que son tres sí. www.vpmarbella.net, o en Tiquetea directamente ponen Wordpress Metad Marbella y aparece allí toda la descripción y, y directamente. ¿Y qué que les espera allí? Pues están viendo todo, o sea, las nueve ponencias que van a tener, muchísimo networking, una camiseta exclusiva de Wordpress Marbella, desayuno, comida, pues eso, networking, y que nos lo vamos a pasar estupendamente. Lógicamente, esto no quita a que cuando yo he lanzado la pregunta de que, qué esperan del resto de ponencias ni Rafa ni a mí te han dicho del resto de compañeros que están ahí en el cartel, que no se escapan de la pregunta, que ha sido ha sido Ángeles la, la que lo ha dicho. Porque, bueno. como tú dices, Rafa, eh, hasta para ser pesado hay que no hay que ser un artista, eso ser pesado de explicar las mismas cosas, pero todos aprendemos allí, o sea, tú porque tienes interés en, en aprender. Confiesalo. Sí, bueno. No, yo normalmente tengo mucho interés en casi todo porque yo creo que además nos pasa un poco a todos lo mismo. Llega un momento en el que cuando nos, si estamos trabajando y estamos trabajando en serio y estamos muy centrados en algo, eh, hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que normalmente no vemos yo no, ahora mismo no estoy puesto en diseño, no estoy puesto en responsive, no estoy puesto en una serie de cosas que no trabajo porque yo lo que me dedico es a programar un poquito en multilenguaje y, y a todo el tema de, de traducciones, entonces toda esa parte, de parte de núcleo y etcétera, de, de eso controlo, pero del resto de las cosas pues normalmente trabajamos con gente externa, así que ver cómo trabajan, que nos den ideas y conocer también a gente y cómo se organizan para en un futuro poder trabajar juntos, al final es, es lo, que, lo que de verdad es interesante estos eventos, tanto por la gente que va a contar cosas como por la gente que está abajo preguntando. No tienes micro, no tienes micro. De verdad, eso ocurre porque lo había pagado para que no se colara el sonido No Le decía a Ami que volviendo a que lógicamente va a estar allí de ojeador para ¿no? esa persona, ese puesto de trabajo que busca Seguro que él también está muy interesado en el resto de ponencias ¿no? para poner el ojo en alguno de, de todos los apartados que tocamos Sí, eso sobre todo, bueno, es, me interesa todo, como ha dicho Gafa también siento lo mismo Porque estoy todo el tiempo en frente de la pantalla mirando líneas de código y al final no sé lo que está pasando alrededor y aparte de esto no sé la cerveza la comida la gente que es también guay y se aprende mucho también hablando así como en el Tekken, no eso es creo que es el poder para mí de, de la sociedad o digamos bueno, la comunidad que está detrás es el poder de WordPress también para mí y personalmente no me gusta y ya está que directamente? Pues aquí el, el llamamiento que creo que ahora lo hará en directo, igual que ha hecho Ángeles ese llamamiento de Murcia, o sea, murcianos que quieran compartir el billete, tenemos a un ponente que va a venir desde, desde Tenerife y está diciendo, yo si quieren comparto el avión, o sea, que ya directamente creo que lo dirá, porque es Francis que va, va a entrar ahora en la, en la tercera tanda que nos, que nos espera ahora de, de los invitados, o sea, que, que directamente. Bueno, pues no sé, Pedro, a ver, ¿qué, qué pregunta tienes para los ponentes que tenemos aquí? Mira... Aquí eh, estamos hablando de, de ponentes, de ponencia, de Wordpress, de networking. Pero vosotros que sois ponentes experimentados, ¿qué recomendaciones le dais a, a la gente, eh, principalmente a los que asisten por primera vez a, a este tipo de eventos? Eh, Tomad un vaso de vino antes de la ponencia. <risa> A mí me funcionó en el eh, WordCamp Sevilla 2011. Nosotros teníamos una, una tradición cuando dábamos cursos en la universidad, cuando todavía éramos estudiantes, y es que teníamos una botella de straw por ahí guardada y era la forma de, de ponerse a tono antes de empezar. Yo, para la última WordCamp que, que hicimos, para la WordCamp Sevilla, creo que, que, fue, que fue para la última, eh, bueno... Hicimos un pequeño compendio y escribimos un, un artículo de, de cuáles eran las cosas que nosotros recomendábamos para, para una WordCamp, para, para asistir a, a un evento en general. El, sobre todo el escuchar al ponente, el, si estás abajo como, como asistente, que, que dejes que el ponente cuente lo que ha venido a contar, que, que, que bueno, que seguro que sabe de otras cosas, pero sacarlo de ahí cuando ha venido a contar una cosa específica, pues que puede romper un poco todo lo, lo que está haciendo en ese momento, que no intente ser más protagonista, más protagonista que él, que si de verdad quieres ser protagonista, que para el año siguiente propongas tú algo y que lo cuentes también arriba, y sobre todo eso, el respetar los tiempos y que todo el mundo estamos allí para, para aprender algo, para intentar aprender algo y que sobre todo hay muchísimos espacios después en los que se puede hablar, que no se tiene que hablar todo en la media hora en la que estamos ahí porque después tenemos cafés, tenemos comidas y para las preguntas personales o para cosas más concretas eh, son mejores esos espacios y dejar la, las charlas para preguntas más más generales que, que lo que te vaya a responder el ponente pueda, ayudar, pueda servirle a más gente, no solo a ti. Lógicamente y en eso de que le pueda servir a muchísima más gente, luego como hemos dicho, o sea, en directo, o sea, no van a estar retransmitidas en streaming las ponencias, pero sí se van a grabar todas, para que luego todos esos vídeos puedan ayudar a esa gente, tanto a los asistentes que tengan interés en volver a ver todas las ponencias, como a toda la gente que no que finalmente pues esté de otro punto de España y no pueda asistir, o desde otro punto de, de donde sea, porque los vídeos quedarán disponibles, pues podrán aprender todos directamente con, con eso. Pues a ver, no sé, Pedro, ¿qué más, qué más les tienes que contar aquí a los ponentes? Bueno, pues, a ellos poco, porque precisamente los que están a, a, en este momento delante, pues ya lo he dicho, ¿no? Eh, son ya, tienen, están bastante experimentados, ya saben ellos. Eh, Rafa, ¿tú te vas a traer tu, tu famoso adaptador de Mac, no? Para ir prestándoselo a todo el mundo, como siempre, ¿no? Contamos, contamos con él. Está silenciado, Rafa. <risa> Bien, vale, que, que este año de hecho lo llevamos doble, porque viene también Luis y llevamos equipamiento ah. de sobra. <risa> este año Luis nos ha animado, ¿no?, a dar una charlita. Yo pensé de que, de que nos iba a hacer una propuesta, pero bueno, es ahora. Bueno, <risa> hombre, eh, ten en cuenta también que hace un tiempo cuando estábamos hablando, cuando estábamos montando las primeras en España y esas cosas, eh, éramos pocos, pero ahora mismo para una WordCamp o para un evento con las microcharlas y con todo lo demás, en, en, la, work, en la última WordCamp sevillano en la anterior, contando las microcharlas, tuvimos 32 ponentes. Cada vez hay más gente que, que sabe de, de más cosas, que ha hecho más cosas y que puede contar su experiencia. Entonces, hay muchas veces que, que ya no lo que nos planteamos es, oye, Vamos a asistir porque lo que queremos es seguir escuchando cosas y poder seguir hablando con la gente, pero no, quizás nuestro sitio ahora mismo no está encima del escenario. A mí, bueno, me habéis pedido esto, pero yo también me planteé si estar o no, porque hay mucha más gente ahora mismo que puede contar muchas más cosas y que se está especializando mucho más en otros campos que ahora mismo están moviéndose bastante bastante más y bastante más rápido que lo que hacemos nosotros, que que al fin y al cabo pues es la consultoría, eh, es programación y aunque podamos contar muchas cosas de código, quizá eso se queda fuera de los, de los eventos que son más divulgativos, estamos más para en el sector de programación dura y, y a veces no es tan interesante. Bueno, si bien es cierto la gente también en este tipo de, de eventos va buscando también ciertas cosas prácticas ¿no? porque evidentemente en, en 20 minutos de charla no vas a poder sacar la varita mágica y contar ahí, pero por lo menos eh, puedes dar eh, abrir mentes no, principalmente y, y dar ejemplos bastante prácticos de cómo de cómo poder hacer hacer las cosas. Y tú sí. Ángeles, Ángel, yo estoy con muchas ganas de, de escuchar tu, tu, ponencia, tu ponencia especialmente con el tema de Sensei, Bien. Me parece que a mí me está gustando mucho, según lo estoy utilizando al principio. Bueno, hay que tener en cuenta que es un plugin que está todavía un poquito verde. Es, es muy simple, muy simple y, y está evolucionando. ¿no? De hecho, pues ya la versión última trae bastantes mejoras. Y bueno, mmm, me gusta por, precisamente por, por la sencillez. No es, no es nada que se pueda equiparar a un Moodle ni nada de esto, ¿no? Es una cosa muy sencillita para crear cursos y poder ponerlos eh, online de una manera muy ordenada y muy, con sus evaluaciones y con, con todo lo que se requiere. El, y sobre todo también que, es, que lo puedes convertir en un producto también de WooCommerce, con lo cual está muy bien preparado para la venta, ¿no? Uh, lo compras directamente, ya creas un listado de cursos y directamente lo compras y puedes utilizar toda la, pues, toda, la toda la plataforma de pago que, que te da WooCommerce, ¿no? Entonces es, es ahí radica el principal interés que de, de este plugin, en mi opinión, que es la, la suma sencillez. ¿no? Entonces cualquier persona sin saber programar, sin sabiendo manejar WordPress un poquito, puede montarse puede montarse su, su pequeño negocio, no, igual es que se monta una pequeña tienda con WooCommerce, pues puede montar un, un pequeño un pequeño aula de formativa y con Sensei es, es muy simple, yo creo que es lo más al principio me parecía demasiado simple, no, y decía bueno esto es demasiado, pero ahora me gusta por la, por la sencillez, en realidad son custom sites, ¿no? no es, pero muy bien organizado, muy bien integrado y es muy sencillo de, de integrar en cualquier tema de WordPress que uno utilice, con lo cual pues seguimos un poco, vamos, me parece que es muy, muy interesante, sobre todo porque es bastante nuevo, ¿no? Había otros sistemas, pero yo creo que, que va a ganar muchísimos adeptos en sí por la sencillez. Y lo bueno va a ser que Ángeles, como estás tú ahí examinando como todo su funcionamiento, vas a dar luego en la ponencia ahí la parte ya de no lo básico, eh, marcar las directrices ¿no? de donde, de la gente, de lo, de lo que se va a encontrar ¿no? con ese con ese plugin. Bueno, pues os queremos dar las gracias. Lógicamente ahora tenemos que ir con la última tanda de ponentes. vale, O sea que, que muchísimas gracias tanto a mí como a Ángeles como a Rafa, que nos vemos el día 30 en Marbella. Pues ya estamos aquí otra vez de vuelta, como hemos dicho, tan solo un par de minutos para para acometer aquí el tramo final de la, de la Wordpress Marbella, ¿vale? Con los ponentes, ya se han incorporado los tres últimos ponentes que nos, nos faltaban para tener a, a todos, a los nueve al completo. Así es que damos la bienvenida a Francis, a Jesús y a Ricardo. Hola, buenas noches. Hola. ¿Y buenas noches. Como, lógicamente, vosotros habéis estado viendo a Hanna desde el otro lado, a todos los compañeros que han estado ya hablando, pues sabéis un poco lo que es la rutina, que es explicarnos exactamente qué vamos a, qué vamos a ver en vuestras, en vuestras ponencias allí el día 30 de, 30 de mayo. Así es que, como estamos siguiendo el orden alfabético que nos establece Google, le toca aquí iniciar a Francis, que estaba haciendo un llamamiento desde Twitter para compartir avión desde Tenerife. Así es que, cuéntanos, Francis, o sea, qué tienes preparado para la WordPress Marbella. Bueno, muchas gracias por esta invitación de nuevo, es un placer como siempre estar con vosotros en Hangout y en este evento tan especial como es el World Press Marbella, que tengo unas ganas locas ya de compartir ese avión y irme para allá con vosotros. El pescadito frito me han dicho que está muy rico, Lo tengo, tengo ya un par de kioscos geolocalizados, no sé si eso estará dentro del catering como comentaban antes, pero si no está, deberíais integrarlo porque eh, el pescadito frito en Málaga es un crimen si nos vamos a hablar de Wordpress y no tomamos pescadito. Eh, bueno, yo espero, supongo que lo que se supone que tengo que hacer ahora es explicar un poco de qué voy a hablar y cuál es mi participación no, en, no. en Wordpress. no, no, no, es solo saludar y geolocalizarte Hola. día 30 en Marbella. <risa> Hombre, pues claro, <risa> lógicamente. Cuéntanos un poco exactamente. Porque tú, has, o sea, el título de tu ponencia es un poco como un grito de el SEO, SEO muerto. O sea, viva el SEO local, ¿no? Eso que. No, no, es. Eh, yo yo supongo que, que algunos de los WordPresseros que han visto el cárcel se habrán echado las manos a la cabeza y estarán pensando que quién es este, ¿no? La, eh, no es el SEO muerto, no es una afirmación.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 eh, creo que sí, que es una aportación que puede hacer interesante a WordPress, aunque el WordPress, eh, como bien decía eh, uno de los, de los compañeros, él está trabajando tan centrado en, en un tipo determinado de programación que, que cuando vuelve al mundo real se da cuenta de que está muchos años o años luz atrás de otra gente que está tocando por, día a día eh, las herramientas. Eh, yo hace ya tiempo que no toco los gestores de contenidos no me dedico exactamente al tema de la publicación web o desarrollo web como, fue mi, como fueron mis inicios allá en el 98. Eh, estoy en otras cosas, pero bueno, no quita que, que desconozca por mi profesión esas técnicas que creo que pueden aportar muchísimo al mundo del de desarrollo web, especialmente con Wordpress. Uh -huh. Pues directamente, o sea que nos tenemos que geolocalizar, bueno, la gente, todos se tienen que geolocalizar el día 30 de mayo en Andalucía Lab, en Marbella, que es donde, donde se va a celebrar no para, para asistir a todas la, las ponencias y aprender un poquito, entre otras cosas también, de, del SEO local y no y la importancia que tiene también para, para el e-commerce. Pues tenemos aquí también con nosotros a Jesús Ameiro, que... no, Ameiro. A mi Eiro, perdón, a mi Eiro, exacto. Yo lo he dicho tres veces, lo he dicho mal. Exacto. Actívate el micro para rectificarme. Claro, lo acabo de activar, es algo muy típico. Son tres vocales juntas y es algo muy, muy típico que, que lo digan mal. Que lo digan mal, bueno, pues nada, Pero disculpa, pero me he trabado ahí con las, con las tres vocales juntas. Bueno, pues creo que en la ponencia que tienes preparada también va a ser ahí como en, en esa media hora, 20 minutos de ponencia, 10 de eso, va a ser como un... Corre, corre, corre, pero que te voy a explicar cómo montar un tema desde, desde cero. Básicamente, yo voy a ir desde otra punta de España, desde el norte, desde Galicia. Y lo que tú dices, es decir, es un tema demasiado amplio como para eh, condenar los tratamientos, pero tengo que hacer, no me va a quedar otra. Eh, vamos a tratar de que los asistentes puedan llevar unas, unos conceptos básicos de cómo crear un tema, porque yo creo que es, un, eh, es algo que la gente, cuando se pone a hacerlo por primera vez, pues eh, tiene algo de miedo, eh, es algo que puede asustar, entre comillas, pero que van a ver que es muy, muy sencillo. Es decir, no tiene eh, nada de ciencia seguir unas cuantas pautas básicas y en eh, media hora espero que, que sepan por dónde tirar. O sea, y en 20, en 20 minutos se va a poder dar todo ese repaso básico, ¿no? Para que la gente sepa los tics básicos, ¿no? Y si no harás como, claro. como Andy ha dicho, que directamente, pero como vas a preparar la, la, ¿no? Vas a compartir luego la, la ponencia públicamente, pues la gente que mm. coja ahí los datos para luego.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 Vale, por ahí, por ahí van un poco los tiros. Pero obviamente es algo muy muy, gran, muy grande como para poder condensarlo en 20, 25, 30 minutos. Nos podría dar para, eh, varios, días. para varios días. Pero es una buena iniciación ¿no? para saber sí. exactamente por dónde Por dónde partir. tirar. Eso mismo. Sí. Muy bien. Pues a ver, Pedro. Bueno, ¿Cómo? eh, eh Buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal, Pedro? Eh, muy bien. ¿Vosotros qué tal? Encantado de conocerte. Sí, bueno, fíjate que, que en el WordPress Day Madrid coincidimos dando ponencias. Ricardo, tú y yo. Pero Ricardo y yo ¿Sí? Sí, sí nos conocimos allí, pero tú y yo nada, ¿eh? No, yo me, me marché a mediodía, yo creo que estabas hablando con Fernando Tellado cuando llegué, lo saludé, sí. pero tenía era mi primer, eh, la, mi ponencia era la primera y ya no pude no pude pararme porque aparte hubo cambio de sala, me tocaba la pequeña y al final tuve que darla en la grande y fue así todo muy muy rápido. Sí, bueno yo yo quería preguntarte una cosa, eh, Dime, pues. tú, tú eres el, el WordPress Tour Man porque, porque <risa> eh, ¿cuántas, ¿en cuántos eventos estás participando este año? Porque ahora vas a, a Euskadi, el, el 24 estoy en Euskadi eh, y el 30 en Marbella. Es decir, estuve uh -huh. en marzo en el WordPress de Madrid. El 24 ya digo pillo vacaciones, me voy para Euskadi eh, y después pues, me hago una ruta esa semanita que tengo de vacaciones eh, la acabo en Marbella. Uh -huh. No, hacen los dos la ruta, porque Ricardo también creo que también va a buscar ahí, ¿no? Me parece, entonces hacen los dos la ruta, o sea, son la, la madona del Wordpress o algo así, ¿no? Tú? También, también sí, de teloneros, de teloneros, vamos. Bueno, pues tenemos también aquí a don Ricardo Prieto, eh, es diseñador, maquetador, trabaja en Silo Creativo con, con Verónica Valenzuela, una chica estupenda que también conocí yo personalmente en Madrid. Le das un besito de mi parte. ¿Va a bajar ella o...? Sí, sí, sí. sí vale, siempre, siempre baja. Bueno, la presentación, presentación sabéis que, que siempre la hace ella. O sea que aunque yo, aunque yo ponga la voz, ella es la que pone los gráficos y la, las cosas bonitas. Verónica es una diseñadora de, de, de alto standing, podríamos decir. Es eh, estupendo el trabajo que hace y y merece la pena que, que verla aquí otra vez, aquí abajo, que nos cuente cosillas también. Bueno Ricardo, tú, lo tuyo es lo tuyo es el diseño, el responsive, el, el código adaptado a a, a, a las nuevas eh, tecnologías en, en respecto a, a verse correctamente en todo tipo de pantallas. Eh, a mí me encantó mucho tu ponencia en Madrid, lo sabes, te lo dije, porque además diste unos tips estupendos y, bueno, y aquí en Marbella, ¿con qué nos vas a sorprender en esta ocasión? Bueno, principalmente vamos a intentar orientar todo el tema de Responsive eh, super localizado a lo que sería eh, comercio electrónico con WordPress, ¿no? O sea que yo creo que fundamentalmente si nos da tiempo y yo creo que sería lo interesante,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 en en nuestra, en nuestra diseño responsive ¿no? que no se salgan de la pantalla, que no haya que hacer zoom, que todo esto principalmente importantísimo ¿no? y ya después como para, para nota vamos a profundizar ahí un poco en, en todo el tema de la gestión que hace Wordpress ¿no? o sea que vamos a ver cómo añadir nuestros propios tamaños de imágenes a nuestra plantilla eh, vamos a ver cómo eh, llamarlos y cómo utilizarlos de la forma correcta, ¿no? No queremos, eh, esto es lo típico, ¿no? De las páginas web de, de un proyecto de comercio electrónico donde sale un catálogo de 20 productos con 20 imágenes, ¿no? Y cada una de esas imágenes ocupa 200k. Y, bueno, y te montas ahí de repente, pues, 200 por 20, estamos hablando de 4 megas de descarga, ¿no? Que para repente es dispositivo ojo, eh, ahora que está que estamos viendo ¿no? que las tendencias son también comp comprar desde tablets o comprar desde, desde smartphone. puede ser un poco tedioso estar con el 3G ahí eh, viendo imágenes y viendo y viendo historias ¿no? o sea que vamos a ver cómo trabajar con esto, cómo hacer una carga optimizada, esas 20 llamadas al servidor, vamos a ver cómo tratar de optimizarlas, por lo menos que el tamaño de las imágenes sea el adecuado, vamos a ver cómo utilizar algún CDN, por ejemplo el que nos permite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 capaces de, de poner ese este punto más, no esa sexta marcha, eh, bueno, es la diferencia de aparecer en la primera página de Google, aparecer en la segunda. O sea, que estos pequeños detalles casi mundanos son, al final, los que, los que bueno, tratado, tratando con, con mismo los que hacen que, que, al final, un proyecto de comercio electrónico, pues, tire, tire hacia adelante o, o no, no. Lo decía esto, lo decía yo creo que, no sé si era Daniel torres Furiel o, o Ricardo Tallar, eh, que decían, ¿no? Que, que, en internet y más relacionado con el comercio electrónico no, no, no existe Harry Potter, ¿no? No es montar tu Wordpress, instalar tu WooCommerce y ponerle la no, no, eso no... no se te va a aparecer aquí el mago que va a hacer que vendas de la noche a la mañana, tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, temas de seguridad, ¿no? Como bien sabes, Pedro, al final, y es el que decide, el que tira hacia adelante que al final es el 2-3% de los proyectos, y los que van echando peste un poco de, no, no es que Wordpress no funciona, es que el comercio electrónico es mentira, tal. Bueno. Este, al final, sí, sí, no se trabaja eso bien. Y estaremos por ahí. Después sí es verdad que, que me gustaría tocar algunas cosas como el tema de, de los menús, ¿no? Estamos en un momento en el que esto de, oye, ¿estás en tableta o estás en escritorio estás en smartphone smartphone? Esto es difuso totalmente, ¿no? Ya hay, todavía otro día había una tablet de 4.000 400, píxeles de ancho, ¿no? Una pasada, ¿no? eso cuántas pulgadas. Entonces, ya hay un terreno totalmente difuso ahí que, que, que ya no puedes diferenciar por eh, por dispositivo, ¿no? Sino que tienes que empezar a hacer una experiencia de usuario como el agua, ¿no? Tú, eres, tú ves agua y el usuario viene con una botella, viene con una petaca, viene con un vaso de chupitos, o viene con un cántaro, ¿no? Y tú te tienes que meter ahí como, como sea. Y el tema del, de los menús, tema interesante que da para, para escribir tesis, ¿no? O sea que, Bueno. Eso es un poco lo que tenemos preparado, yo creo que va a ser interesante bueno, y a ver si se genera un, un debate... bastante, de, ¿eh? De, de, bastante... Un un poco bastante, bastante rociada, pero bastante para, para Marbella, ¿eh? <ríe> fue bastante demasiado, pero bueno, sí, sí, ma, además me apetece, ¿no? Porque llevo bastante... Yo soy me obsesiono mucho con este tema de la optimización, Verónica se me riñe mucho, ¿no? Oye, deja ya de estar midiendo en segundos y tal, pero me obsesiona mucho y me, y me encanta contar, me encanta compartir, o sea que yo creo que lo... Bien lo vamos a pasar, o sea que... Fantástico, yo quisiera pasar un extremo otro de, de, de lo que nos ha contado Ricardo. Que, que otro vídeo que me voy a tener que repasar varias veces, porque con todo el contenido que está dando, es que, que, que directamente la parte se quede con, con todo lo que dice. Y, y este extremo otro que aquí hemos embarcado en una aventura doble a, a la amiga de la y por una parte les tenemos una tonelada para que me olvido, Nico Francis, de Geo en Marbella el día 30. De nos le hemos embarcado en una aventura y tu sonido no, es regular sin. Vamos a decir que por no decir un poco medianamente malo o bastante robótico. A ver, acércate. ¿Qué? Intento ser breve. Francis, cuéntanos una cosita de una visita virtual y una demo que está preparando para la sociedad virtual de mañana. Entonces, yo, sí. yo creo que si ibas es, mi Eso es a bocajarro, macho. Hombre, lógicamente, como todo en Halautón, a ver, tú que te crees, aquí no hay nada preparado, aquí es como pim pam, <ríe> o sea, directamente.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 que no tiene tampoco mucho secreto, no, vais, no me vais a ver llegar por ahí con un sombrero y ocho cámaras eh, ni nada por el estilo. O sea, es una cámara con un ojo de pez bastante estándar, algunas particularidades, pero nada. También os, voy a, os puedo enseñar, eh, ya que me has puesto a bocajar pues lo que podemos incluir tal vez en el en, el, en la ponencia, porque mi, mi charla va a ser bastante corta en cuanto a, a lo de la geolocalización relativa a WordPress, en cuanto al SEO, ya que Horacio veo que va a hablar por lo menos tres horas, pues, oye, yo me apunto cinco minutos más. Eh, eh, vamos a ponerle ahí un puntito sobre el, la generación de visitas virtuales con, con eh, Google Views, que se puede hacer con cualquier smartphone, y un, un pequeño software, o si no, una pequeña app, o con un HTC. Y podéis generar vuestras propias visitas virtuales, crear recorridos y cargarlos en la web, lo que lo que genera siempre un interés para los usuarios eh, adicional, que va más allá de la simple fotografía del negocio. Si un usuario pues puede entrar en el negocio y hacer un 360, siempre le da una vidilla adicional. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en, en, en, el, en Málaga, en el Andalucía, cuando estemos allí, hacer un, visitas virtuales, además de, de recibir collejas por decir que el deseo ha muerto. <risas> o sea, directamente. Nada, o sea, como lógicamente todo como muy completo, o sea, estábamos sumando a la noche, hemos dicho mucho Wordpress, mucho networking, mucho e-commerce que está bastante descentralizado, ahora vemos mucho diseño, ¿vale? También mucho SEO, la visita virtual también, entonces va a ser un, un completo y nada, pues lógicamente que la gente, eh, si quieren, eh, tienen aún media hora, para poder optar a una entrada que sorteamos, de las cinco entradas que sorteamos, y si no, ya saben que mañana, lógicamente, eh, incluso hoy, si no quieren participar en el sorteo y quieren entrar directa, comprar directamente la entrada, pues que llevan a la venta ya un tiempo. Y nada, que sepan que en la página web www.vpmarbella.net que van a encontrar toda la información y todas esas sorpresas, o casi todas, porque aquí hemos ido desvelando algunas sorpresas, pero lógicamente no las vamos a, a desvelar todas con este Hangout. Así es que desde aquí quiero dar las gracias, tanto a Francis, como a Jesús, como a Ricardo, que ya nos han puesto un poco en materia de, de lo que nos espera allí el 30 de mayo, junto con el resto de, de los ponentes que hemos tenido esta noche. Y creo que si mis compañeros y organizadores de la World Marbella, Marbella, eh, Antonio, Marcos y Pedro, lo consideran oportuno, pues creo que vamos a ir dejando ya con la miel en los labios a la gente para decirles que el 30 de mayo les esperamos en Marbella. Venga estupendo, que no se lo pierdan que va a ser algo muy grande uh. Pues nada Antonio uh. pon el cierre Bueno el cierre es que yo comencé diciendo que este era una un un Hanauton especial Porque era de la serie especial Wordpress especial porque además es un base que no es nuestra vida habitual Especial. hablamos de una edición especial de la Wordpress Meetup Marbella y quería hablar dos cositas una que estén muy atentos a la etiqueta Flauton o WP Marbella las sí. correspondientes cuentas de Twitter porque igual que hoy hemos lanzado algunas novedades sobre la, la visita o la, o la demo virtual que nos va a hacer Francis que no estaba anunciada en ningún sitio eh, hemos de ver algún detallito más en esas cuentas oficiales van a ir integrando las la muchísimas sorpresas que todavía quedan desde hoy al día 30. Y sobre todo, un penúltimo detalle. No solo atento a esas cuentas, sino al tema de la entrada. ¿Estáis pensando en venir a Marbella? No lo dejéis el penúltimo día porque posiblemente el penúltimo día ya no sea posible la entrada de la World Fest Marbella. Ahí tenéis Tiquetea, mirad si tenéis suerte esta noche en el concurso, nos quedan 33 minutos de, de tiempo y si no, pues mañana a, a Tiquetea y vernos en barro y disfrutar de un día de networking, de WordPress de, de, y de todo. Y lógicamente y una más. cosa importante, que cuanto antes reserven su entrada, más ajustará la talla de la camiseta a, a su talla real. Porque, lógicamente, esta semana tenemos que encargar las camisetas y aquellos que la hayan reservado ya ah, tendrán su, vamos, su talla bien ajustada. Pero luego pues, tendremos que hacer una previsión y o les tocará operación networking de intercambio de camisetas o operación bikini para entrar en ella. Así es que, que muy atentos que, que, lógicamente, que esa camiseta que está, que está preparada de forma especial, pues nada, que ya sabéis que dentro de la entrada en tiquetea, pues ahí podéis encontrar eh, lógicamente la talla que mejor se ajuste y con eso y un bizcocho creo que directamente no, nos vemos el día 30 en Marbella y aquí en Hanautón, pues este jueves que tenemos nuestro habitual Hangout de los jueves, y así es que dar las gracias a, a todos los ponentes, a los que estáis ahora aún en emisión, a, como he dicho antes, a Francis, a Jesús y a, y a Ricardo, pero a todos los ponentes que han estado antes, pues muchísimas gracias por acompañarnos Saludos. Y por presentarse a esta aventura que es la web 3 Marbella Ah, y entráis en y perdón que lo necesite de nuevo, descubriréis que es todo un día de actividad, el precio son 15 euros y un kilo de alimento preferiblemente precocinado o envasado de larga duración para, para ayudar al Banco de Alimentos de Marbella. Creo que es todo y muchísimas gracias a todos por estar ahí y por estar en Marbella el día 30 que nos vemos ahí. Venga, a vosotros por organizarnos un saludo. Un saludo a todos, nos vemos al 30.